hola hola bienvenido a continuación vamos a construir una homotecia de un punto utilizando simplemente una regla y cuadrículas o una hoja cuadriculada para ello necesitamos primero construir un eje cartesiano un eje x un eje y de manera que podamos establecer las coordenadas de los puntos al que vamos a hacer la homotecia por tanto construyo un plano cartesiano, un eje X y un eje Y y entonces vamos a decir vamos a construir un punto y lo voy a establecer por acá y voy a llamar a ese punto P y también una homotesia necesita dos cositas una es el foco o el centro de la homotesia que aquí acabo de construir y le voy a llamar un punto F de foco cada uno de esos puntos tiene sus coordenadas, pero también necesitamos establecer cuál va a ser el factor de escala. Por lo general se le denomina K y vamos a establecerlo como el doble, por ejemplo 2, es un ejemplo. K igual 2. Vamos a construir una homotecia de ese punto P con un factor de escala 2. Primero vamos a establecer las coordenadas de los puntos. Observen que... Si generamos las escalas, el punto P tiene una coordenada en X igual 4 y una coordenada en Y igual 3. De la misma manera, tenemos que el eje X del, del punto que es el foco, tiene una coordenada menos 3 y una coordenada en Y también menos 3. Entonces, voy a escribirlo por acá, el punto P tiene unas coordenadas 4,3 y el foco denominado F tiene coordenadas menos 3, menos 3 seguidamente vamos a establecer una proyección de manera que podamos visualizar por dónde se va a establecer la homotecia, para ello voy a trazar una línea recta y entonces esta línea que acabo de construir es la que me va a permitir o me va a ayudar a establecer la homotesis. vamos a construir una línea ya construimos la, la proyección que es la azul pero ahora necesitamos establecer cuál es la medida desde el punto P hasta el punto F que sería en este caso el centro de la homotesis. ¿cuánto medirá o cuánto mide ese, ese segmento que acabo de construir verde? Si lo hacemos con la regla, comenzamos a medir. Tenemos un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros de distancia. Entonces, la homotecia, esa, esa distancia que tenemos de F, voy a ponerlo por acá: desde F hasta P, desde el foco hasta el punto original, la distancia es igual a 4 centímetros. Quiere decir que la homotecia o el foco, que es el punto que se va a hacer homotecia, debe ser multiplicado por el factor de escala. Que En este caso el factor de escala dijimos que es 2. Por tanto, el nuevo punto, que es, le vamos a llamar P', la distancia o la medida que va a tener desde el foco, la medida de P' hasta el foco va a ser la multiplicación de la distancia por 2. En este caso, 8 centímetros va a tener la distancia desde el punto P', que es el nuevo, hasta el foco. ¿Y cómo lo construimos? Nos ubicamos en el foco, ponemos la regla y vamos a contar o vamos a medir 8 centímetros de distancia. Desde el foco hasta cuando termine las medidas. Entonces ya sabemos que tenemos 4 hasta P. 5, 6, 7 y 8. Significa que aquí va a estar establecido el nuevo punto. El nuevo punto que le vamos a llamar P'. Este P' es la homotesia del punto P. ¿Cuánto mide de distancia en este caso? Mide 8 centímetros, el doble. ¿Por qué el doble? Porque nosotros al principio establecimos que el factor de escala era K. No hemos hablado de las coordenadas. ¿Qué pasa con las coordenadas? Podría ser inexacto si nosotros utilizamos por lo general regla, pero existe una manera de establecer utilizando una fórmula para determinar cuáles son las coordenadas de ese nuevo punto que estoy construyendo, que le estoy llamando la homotesia, Y la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Para encontrar el punto P', vamos a multiplicar el punto P por el factor de escala K le vamos a sumar la multiplicación de 1 menos K por el punto que es el foco entonces cuáles serían las coordenadas del punto P ya establecida la homotesia? y lo vamos a hacer por acá sabemos que el punto P tiene coordenada 4,3 y el punto F tiene una coordenada menos 3, menos 3 entonces el punto P' P' tendría coordenadas según la fórmula decimos así el punto P 4,3 por el factor de escala en este caso es 2 más la fórmula dice que es 1 menos K multiplicado por el punto menos 3, menos 3 que es el foco pero bueno cuánto es 1 menos K cuánto es 1 menos K eso es 1 menos 2, entonces si lo vamos construyendo vamos a decir así 4 3 multiplicado por 2 más 1 menos 2 me daría menos 1 que multiplica a menos 3, menos 3, estamos haciendo operaciones con puntos en este caso el 2 multiplica el 4 y el 2 multiplica el 3 el menos 1 está multiplicando pasa a multiplicar al menos 3 y al menos 3 que es en coordenadas x y y y entonces vamos a decir 8,6 vamos a decir menos más perdón 3 positivo 3 positivo porque el menos 1 al entrar o al ingresar cambia los signos y ahora estamos haciendo una suma de puntos significa que sumo las coordenadas x primero y luego las coordenadas y entonces 8 más 3 me da 11 y 6 más 3 me da 9 no es más es un una coma porque es un punto esa sería la coordenada del punto p' Y si nos devolvemos un momentito por acá tendríamos que tener un aproximado de esas coordenadas o si sea, seguimos 5 6 7 8 9 10 y casi 11 y en, en y porque vean que la coordenada del punto me dio que era 11,9 y en y sería 4 5 6 7 8 y 9, no está 100% exacto porque recuerden que estamos utilizando regla y esto pues afecta nuestra exactitud, nuestra precisión, bueno a continuación lo vamos a hacer en la aplicación GeoGebra para mostrar que realmente esta homotecia utilizando esa fórmula funciona,